El ejercicio número 24 tiene como objetivo agregar a la biblioteca del ejercicio anterior la posibilidad de borrar un ítem. Hasta ahora nuestra biblioteca puede agregar punteros al array pero no los puede eliminar. ¿sí? Entonces la idea es hacer una función más adentro de People.c que me permita pasándole un índice eliminar ese ítem de la lista. Eliminar ese ítem de la lista va a implicar subir una posición todos los ítems que están debajo de esa posición por lo que el algoritmo de esta función que llamamos list-remove pasándole el índice a eliminar lo que va a hacer es eh, subir una posición todos los ítems a partir del que yo quiero eliminar bien para hacer eso lo primero que hicimos es un if para chequear de que la lista no esté vacía recordemos que index es el, el tamaño o la tiene guardada la cantidad de ítems que tiene el array hasta este momento. Si tiene algún ítem y el que yo quiero eliminar es menor que la cantidad. ¿sí? Esto me asegura de que no quiero eliminar un ítem que no exista. Lo que vamos a hacer es un for utilizando esta variable i que va a tomar como primer valor la posición que yo quiero eliminar. Y lo va a hacer hasta la última posición del array. De esta manera vamos a copiar en la posición que yo quiero eliminar la que tiene debajo. Y eso lo vamos a hacer hasta que no haya más ítems que subir una posición. ¿sí? Una vez que terminamos el for y los ítems están una posición más arriba, a partir de la que yo quise borrar, tenemos que decirle al array que ahora tiene un ítem menos, ¿sí? como el tamaño de el array o la cantidad de ítems que tenía era la variable index, restamos 1 a index, ¿sí? ya que ahora va a tener uno menos. De esta manera logramos eliminar de la lista eh, el ítem que nosotros pasamos como argumento y subir una posición todos los que tenía debajo. Para probar este programa tenemos el mismo ejercicio que antes. Y agregamos este, esta llamada a la función remove pasándole un 2, por lo que va a eliminar la posición número 2 de la lista. Así que para probarlo tenemos que crearlo, eh, tenemos que crear la lista con dos o más ítems y luego vamos a dar que antes de imprimirlas el 2 no va a estar. Si ingresamos menos cantidad, no va a eliminar ninguno. Nombre 1, 1. Nombre 2, 2, salir Y no eliminar ninguno de los dos Ya que la posición que quisimos eliminar No tiene ningún ítem Si agregamos 4 a la lista Nombre 1, 1 Nombre 2, 2 Nombre 3, 3 Y nombre 4, 4 Cuando ponemos salir El 3 no está Ya que es la posición número 2 que la eliminamos